A lo largo de este canal hablé de muchas, pero muchas películas de tiburones. Tiburones gigantes, tiburones con varias cabezas, tiburones de arena, tiburones fantasmas, tiburones poseídos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pienso lo mismo. Listo, seguramente ya no salgan más películas de tiburones. Y cagate de risa. risa. Siguen saliendo. Hoy vamos a ver un tiburón vampiro, un tiburón de tierra que ataca a unas reclusas y tiburones en la luna. ¿Por qué hay por eso hoy, entre los resumos y más otras tres películas de tiburones, parte 8. Empiezo, Shárcula. Una noche de luna llena, una turba iracunda perseguía a un conde, pero este no era cualquier conde. Drácula. Y sí, es el conde Drácula, entonces la turba iracunda lo apuñala y esa puñalada lo tira al agua Donde justo, justo hay un tiburón que lo muerde Y así empieza esta más que libre adaptación de la obra de Bram Stoker, Sharkula. Vas a tener miedo, vas a tener mucho miedo Esta es la historia de John y Arthur, dos muchachines que viajan a este pueblo por un trabajo de verano Sin saber que en este pueblo vive Drácula, un tiburón vampiro Los gráficos son muy detallistas. Los muchachines son atendidos por un misterioso recepcionista. The bar is open 7:30 p.m. and I'm not joking. Que a su vez tiene una misteriosa ayudante que es mina de la cual está enamorado y que a su vez tiene una chica secuestrada en el sótano y que a su vez le reza un ataúd. Yes, everything's for tonight. La cosa es que la pibita se quiere escapar del pueblo y le pide ayuda a su enamorado. Pero el enamorado jamás, repito, jamás, repito por tercera vez, jamás traicionaría a su amor. No, never. The will allow it. I will allow it. Be careful what you think His rats have ears. Cuestión que Johnny y Arthur empiezan a notar que en el pueblo pasan cosas raras, raras y sobrenaturales, tales como. Hay procesiones de gente con la cara rara, y adentro de la habitación parece que es de día, pero en realidad es de noche. Aparecen unos ojos brillantes en el agua. Hell? Y cada tanto aparece esta chica haciendo malabares con fuego. La cosa es que quien está detrás de todas estas cosas raras, raras y sobrenaturales no es otro más que el mismísimo Drácula. Pero él no es el líder de este culto malvado, no. ¿Cómo? No, no, no, no. El líder es el mismísimo Sharkula. ¿Cómo? Claro, Sharkula, el tiburón vampiro. Yo, Drácula, King of the Vampires. Offer my service and power to you, Sharkula, the devil fish of the water. Y así es como el tiburón vampiro ataca sin asco a la gente inocente del pueblo. Aclaración. La película es de muy pero muy bajo presupuesto, así que no vamos a ver bien las muertes. Sí podremos. Usaremos la imaginación. Es verdad, niñato, a usar la imaginación. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburones vampiros! ¡Vaspiros! Bueno, no eran tantas muertes, así que sigan usando la imaginación que tengo que usar el tema entero que hizo Ezequiel Balano. ¡Tiburón, tiburón! ¡Transpiro a comer! Por otro lado, John sale a investigar y descubre varias cosas. Primero descubre que Don Drácula no se refleja en los espejos. Mina told me some things tonight about you. Some things that displease me. She lies, lies about me, 'cause she's just my service to you. Why should she be jealous of a little grub like you? She is. She hell? is. Y segundo descubre la piba secuestrada. La quiere ayudar, pero, pero, pero. My God, what's wrong with you? la piba también And I'm not joking. You're whacked out, sister. I'm out of here. Oh. Sí, lamentablemente John muere Adiós John, siempre te recordaremos por tener esta hermosa filmografía en tu currículum Y por otro lado, la cosa se complica entre el grupete de Drácula Porque como les dije, el recepcionista está enamorado de Mina Y Drácula también está enamorado de Mina Y la cosa constantemente usando su poder de la semi-teletransportación Los gráficos son muy detallitos. Y como Drácula no quiere competencia, lo va a ganar al pibe y lo ataca con su poder de convertirse en murciélago. No necesita ser un experto para ser un gran artista. Arturo preocupado, no, preocupadísimo por la desaparición de su amigo, sale a buscarlo y poco a poco empieza a descubrir la verdad, el secreto que esconde este pueblo. Y en un giro inesperado, no, no, inesperadísimo, Drácula le pide ayuda a Arturo y a Mina para traicionar a Yárcula. I need your help. Ironic, isn't it? Así hacen toda la pantomima que quieren sacrificar a Mina y no sé qué. Pero, pero, pero... Arturo ataca a Sharkula. No, back off! No. No. Let's go. No, no. Back off. No. Yo who should have stuff to me. Los gráficos, pero basta. La pareja bota corre, corre, que te corre y srácate. Matan a la minita encadenada. Y en otro giro inesperado, ¿no? Inesperadísimo, Drácula los traiciona a ellos y se quiere quedar con Mina. ¡Vaya plot twist! Pero Arturo lo derrota poniéndole una cruz en la frente. ¡Chakela! ¡Ah! It was kinda hot the way you were commanding over him. Y Drácula muere de una vez y para siempre. Terminó, ¿no? No, no se terminó nada Porque el Sharkula Sigue vivo Puesto y dispuesto A seguir atacando En una secuela Que seguramente Va a llegar En cualquier momento O capaz que no Otra película Ah, no, para. Antes el momento En el que te pido Que te suscribas Este momento De mierda Así que si estás viendo esto Pegale una suscribida Al canal Y pegale Una me gusta Al video Y pone ahí Un comentario Y seguime en Instagram Que tengo Instagram Y en Twitter Que tengo Twitter Ahora sí Otra película Sharkansas: Masacre en la prisión De mujeres Esta es la historia De un grupo de malvadas reclusas. Son unas hijas de puta, de la primera en Pequeno... última. Ah, pero tranca, van a ver que no son tan malas, eh. Ellas, además de ser reclusas, son sensuales y están maquilladas y un día salen de la prisión para hacer cosas típicas de reclusas, como hacer pozos, tirarse agua encima de forma sexy y descubrir sangre en los árboles. Porque claro, lo que no saben estas sensuales y maquilladas reclusas es que por la zona hay un tiburón, pero no cualquier tiburón, un tiburón de tierra. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburones de tierra! Me aterra, me va a comer Tiburón, tiburón Tiburón de tierra Me aterra, me va a comer What happened? I don't know, but she's dead pero pará, me adelanté, me adelanté muchísimo. Antes de que el tiburón de tierra las ataque, son interceptadas por la novia de una de las sensuales y maquilladas reclusas, que las libera a todas y toma de rehén a uno de los guardias. Entonces, ahora sí, guardias y reclusas deberán unir fuerzas para detener esta amenaza que, aunque nadie que mire estas películas lo necesite, tiene una explicación científica. Ahora, mi my es que Delgado waterways. And while Delgado's greasing palms in Little Rock and Washington Of source, 13 to 20 feet long. Y después, después de leer un libro de Dickens, De enamorarse de un segundo para el otro, de encontrar unas más que oportunas armas de guerra y de resolver diferencias esperables entre un grupo de reclusas y unos guardias. Because you're out of bullets, you blew your last round shooting at the sharks. Okay. You need to give her weapon back right now. Son unas hijas de puta, de la primera en última. No, tranca, que son buenas, te lo juro que son buenas. Cuestión: después de todo eso, por fin deciden activar. ¡Haleluya! Nuestro grupo de protagonistas elabora un plan: un muñeco con sangre humana y un explosivo. Y así el tiburón de tierra muere. ¡Haleluya! Pero en realidad no está muerto, todo lo contrario, está vivo salta en la tierra cual el pez en el agua. Nuestras protagonistas corren, corre que te corren hasta unas catacumbas, pero la cosa se vuelve a complicar porque la rubia, la que se había logrado enamorar de este joven que acababa de conocer y que él se terminó sacrificando por ella, aunque repito, la acababa de conocer, para toda la misión porque está deprimida por la muerte de su enamorado que, repito, por tercera vez, acaba de conocer. Ah, la verdad que no entiendo. ¿Vos entendés, Franchila enano peruano? No, no entiendo. ¿Y vos entendés, Franchila enano argentino? Esto se puede entender únicamente con el corazón. Tenés razón, nos has dado una importantísima lección, nano. Después de que el guardia le dice a la rubia que va a hablar con un juez para que revea su causa, recién ahí retoman el escape. Se escapan en un gomón y acá se viene el giro argumental más y más argumental de la película, la otra rubia, la novia de la que los ayuda a escapar, sin ningún tipo de justificación ni motivo, la traición. <tose> Al final, tenía razón Julia. Son pequeño. unas hijas de puta, de la primera a la última. Pero en un acto de justicia poética, la rubia mala, como una boluda, se cae del gomón. ¡Sí! solo logran sobrevivir la oriental y el guardia. Y en un ataque repentino, repentinísimo de bondad, el guardia la deja escapar porque como esta reclusa es sensual y está maquillada, seguramente es buena mina. Está perfecto, justificado todo. Y la película termina mostrándonos que el cartel de Arkansas fue modificado. ¿Se terminó, no? Y no, no terminó nada porque aparece la colorada saliendo del agua y diciendo esto que la verdad no terminé de entender. ¡Crap on a cracker! Última película. Año 1984. La carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos estaba más picante que nunca. Los yankees lograron conquistar la luna, pero los rusos conquistaron otra cosa. Tiburones, mutantes, bípedos y supermusculosos. A la pelota. Lamentablemente el experimento se sale de control. Nadie los puede detener, ni siquiera esta señora con su zapato. Los líderes de la investigación se meten en una nave espacial perseguidos por la horda de tiburones mutantes, bípedos y supermusculosos. La única solución es sacarlos del planeta, pero no hay suficiente tiempo. Give you more time. No, Alyosha, come. Back. Es así como uno de los líderes se sacrifica por la humanidad y el otro lo saca del planeta y así empieza esta apasionante historia, "Shark Side on the Moon". 40 años después, la comandante Nicole y su tripulación están haciendo un viaje a la mismísima Luna y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal y por eso empiezan a decir palabras complejas que no significan nada. The <tose> readings von Crater. Y es así como hacen un aterrizaje de emergencia a la luna Pero pará, porque eso no es lo peor Lo peor es que la nave se rompe y no pueden volver Pero pará, porque eso tampoco es lo peor Lo peor es que son atacados por los tiburones mutantes Bípedos y supermusculosos Que los yankees jamás se enteraron de todo este experimento ruso y sus complicaciones, y eso casi que los conduce a la mismísima muerte, pero llega la salvación. Y no sergei el científico ruso del principio logró sobrevivir en la luna y hasta tuvo una hija una hija mutante mitad humana mitad tiburón y que se llama akula pero las malas noticias no terminan acá los tiburones que llegaron a la luna evolucionaron y armaron toda una sociedad liderada por una tiburona llamada sarina de aquí! Es el pináculo de su evolución. Sarina y su legión quieren conseguir la nave de los Yankees para volver a la Tierra y conquistarla. Y para eso son capaces de cualquier cosa. Como por ejemplo torturar a un astronauta. ¡Bestia! ¡Bestia! No tell us or die. ¡Bestia! Pero lo que más disfrutan hacer estos tiburones mutantes bípedos super musculosos y evolucionados es matar astronautas Tiburón, tiburón, tiburones mutantes, bípedos super musculosos y evolucionados te va a comer Tiburón, tiburón, tiburones mutantes, bípedos super musculosos y evolucionados te va a comer Gotcha. En el momento la trama se complejiza porque Nicole y sus amigos encuentran un montón de embriones de tiburones. Ellos los quieren matar, pero Akula, que cree que la vida de un tiburón empieza en la concepción, quiere impedirlo que what I heard about humans, they're not better. Should we kill all the humans, too? Pedazos de hijos de puta. Y después de esta bonita charla sobre la ética y moral de matar embriones de tiburón, nuestros protagonistas logran volver a la nave. Por un lado, Akula mata a Sarina. Es Akula. Y something else. Akula. ¿Es sí. Y por otro a Sergei se le ocurre que la única forma de matar a todos estos tiburones es estrellándose en su base para liberar el magma que hay abajo del suelo. Y así Sergei y los tiburones mutantes bípedos supermusculosos y evolucionados mueren de una vez y para siempre. La cosa termina con Nicole, Akula y otro tipo volviendo sanos y salvos a la tierra. Terminó, ¿no? No, no termina nada, porque acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Cool, think you're pregnant. ¿What? ¿How is it possible? Automatic parthenogenesis? happening to the other sharks. Si sí, Acula está embarazada. Vaya plot twist. ¡Felicitaciones, Acura! Great. Now we have another mouth to feed. Y no, no está embarazada de un solo tiburón. Son muchos tiburones. ¡Akula! ¡Akula! ¡Están so tan fuertes! Y así termina la película. Estas fueron tres películas de tiburonas resumidas y nomás me gustaría decir que son las últimas. Pero mientras hacía este video encontré esta película dirigida por la misma persona que Yakula y protagonizada por el mismo tipo. Así que nos vemos ahí. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.